José Nicolás Ureña, quien se dedica a brindar servicios de seguridad privada, fue víctima de un robo en la noche del martes, cuando se trasladaba por la calle de Uberge. A las 6.15 por ahí oscuro, yo iba muy mal enfermo para el médico, para el hospital. Eh, ahí me, me atraparon dos, se me tiraron dos tipos con pistola, me agarraron, me sorprendieron, yo iba al, a, al paso en el motor, ahí me tiraron, me agarraron, me dieron ese cachazo ahí que todavía me duele ese lado. Y me quitaron el motor, pasa el motor y me registraron ahí, buscando como arma de fuego y... y... eran dos. Es un K1, chasis 50, eh, eh, color pela.